En lo que sucedió en Marcos Juárez, ciudad de Córdoba, es directamente la imagen de lo que es hoy la Argentina, la Argentina, el hastío de la gente. ¿Por qué la policía no hace nada? ¿Por qué la justicia no hace nada? ¿Y por qué alguien tiene que hacer lo que debería hacer el Estado? Te lo cuento brevemente, antes de ir a las imágenes, sí. que son impactantes, verdaderamente impactantes. Hace rato que yo no veo un video que hace una radiografía perfecta de la situación actual de nuestro país. Domingo, ¿recuerdan? Lunes feriado, mucha gente decide salir. Sí, claro. Mónica León decide salir en su ciudad de Marcos Juárez. Llega a las 3 de la mañana a su casa y se encuentra con que le faltaba el televisor, una computadora mm. y otros elementos de electrónica. Ya la habían robado antes. Ella tenía la sospecha... O sea, su casa quedó sola, esto se llama, la, digo, se llama escruche, ¿no? Sí. Mm. Ella tenía la sospecha no hay nadie en la casa. de quién había sido. ¿Por qué? Porque ya le habían robado antes y hay gente de la zona. Tengamos en cuenta que es una ciudad, obviamente, más pequeña. No estamos hablando de si te roban quizás en la ciudad de Buenos Aires, en, no sé, en La Matanza, que es algo muy eh, eh, popular con mucha gente viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Denuncian a la policía, no pasa nada. Denuncian a la justicia, no pasa nada. Y dos días después, en la Plaza Mayor, en La Céntrica, enfrente del Centro Cívico de Marcos Juárez, pasa lo siguiente. Acá está. Ahí está. Están como panchos por su casa. Devuélveme las cosas. Devuélveme las cosas que Ay, me robaste. La computadora, la devuélveme, ¡Devuélvemelo! Devuélveme, no, no, Devuélveme. Pues, que Quiero dijo? que me devuelva las el cosas. De la la de la devuélveme las cosas. La Santina, ¿eh? devuélveme, devuélveme mis cosas que con tanto sacrificio me compré. ¿Eh? Entraste a mi casa. Entraste a mi casa con el Matías Figueroa. ¿Cómo ¿Eh? Decime, ¿estás como Pancho por tu casa, loco? ¡Pancho por la plaza, delincuente! ¿Eh? ¿Estás como Pancho por así? ¿Como si nada? ¿Por qué no me devolvés las cosas, Álvaro? ¡Devolveme las cosas! ¿Entraste vos? ¿Las cámaras se ven? ¡Eh! ¡Decime! ¡Me hace algo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Ahora. Devolverme las cosas, las. Él nunca niega que no haya sido claro. el autor del robo. Jamás. Miren lo que va a pasar ahora. Estamos en la plaza central de Marco Juárez, él se va corriendo. ¿A dónde ¡Sanalo! va? Fíjense. Me arrebata el celular, el negro sucio. Huh. A ver dónde está la justicia. La justicia de Marco Juárez, que acá chorean como si nada. Y no hacen nada. Esa no imagen que nada, se ve, se si está grabando. No pero... Una amiga de ella está grabando. Bien, porque además le quitó el celular. Fíjense esto. ¿A dónde va ¿Eh? él? Uno se pregunta, ¿descartará algo? No, miren lo que hace. Miren lo que agarra y miren lo que hace. Auto, ¡Denuncio! ¡Salí! ¡Salí! ¡Mirá! ¡Salí! Ese es el auto de Marina León, a la que robaron. ¡No! hijo, ¡Mirá! ¡Llámela a la policía! ¡Llámela a la policía! ¿Le rompió el auto? ¡Mirá, me rompieron el auto! ¡No! ¡Me rompió el auto, este hijo de puta! Mirá lo que le hizo. ¡Miren! No solo le robó lo que le hizo. Dios. Bueno, esto que está Marina, viendo, vamos a hablar con Marina. Esto que estás viendo es solamente el anticipo de la historia del día. Esta es la historia del día, pero no termina acá. No termina acá. En un ratito, acá en Desayuno Americano, habla Marina, la chica a la que le robaron todo. A ver, yo... En Desayuno Americano, en nada, ¿eh? En nada, vamos a estar en Marcos Juárez. Vamos a ver por qué no actúa la policía, por qué no actúa la justicia, por qué ese ladrón está libre. Se llama Álvaro, lo tienen identificado, Álvaro. ¿saben quién es? Y aparece en las cámaras porque ella lo dice. ¿Podemos ver un poco más? Sí, y vamos a ver nuevamente el segundo delito de Álvaro. Fíjense lo que hace, el momento en que rompe el vidrio, para tratar de atemorizarla, ahí va. ¿Cómo puede vivir tranquila? No, no se puede. Con, con una persona que te no, tiene identificada, que te rompe... Con total impunidad te rompe el auto. La, la persona está suelta. Y está Marina gritando, llamen a la policía. Llamen a la policía cuando ella lo había denunciado a la policía dos días atrás y la policía no había hecho nada. O sea, la... Está alguien... está hecho la denuncia formal. Sí, con alguien que tiene antecedentes. ¿Y qué le dicen? Menor. Menor. Fíjate ella cómo grita desesperada. ¿Por qué digo que esto es una imagen de la Argentina? Porque te tenés que defender vos solo, porque ni la justicia ni la policía le han dado a ella ninguna respuesta. Es ella la que tuvo que encontrarlo en el centro de Marcos Juárez y ver eso. Sigamos escuchándola. Eh, eh, me robaron el lujito amigo la noche ese delincuente, me robó toda mi casa. Y ahí está como poncho por su casa, ¿se dan cuenta? Que tengo que venir yo a agarrar y me rompió el auto, miren cómo me hizo el auto con un, con un ladrillo. Marina, ¿Este video es un video de ese celular o es una o lo subió a, a su cuenta? Ella lo sube a su hace, cuenta de Facebook. Hace un Facebook ella, Live. ella hace un Facebook, lo sube a su cuenta. ¿Y nosotros por qué traemos? Primero porque es una historia Miren, que te vas a enterar en un rato. ¿Cómo terminó? Que no miento. Pero además hay otra cosa. Marina hoy representa a millones de argentinos. A millones de argentinos a los cuales les roban y a los cuales la justicia... Y la policía no les da ningún tipo de solución.